Museo de Arte Abstracto Español, impulsado por un verdadero visionario, Fernando Zobel, y por su amigo Gustavo Torner. Zobel creía que un proyecto bien hecho, eh, sencillamente iba a atraer al público así, no necesitaba otro marketing, sino sencillamente el hacer un proyecto interesante. Por eso eh, Alfred Barr se quedó absolutamente fascinado. Bar y todos los artistas de la época que rehabilitaron la ciudad alta, la llenaron de vida y convirtieron Cuenca en un punto de encuentro, admirados por un museo distinto, una vivienda donde el arte está como en casa. Cada pieza está en el lugar que le corresponde, porque siempre hay un diálogo entre las obras. Las obras dialogan también con la naturaleza. Así se consigue en esta última ampliación del museo que se mantenga el espíritu de los fundadores y de Zobel y que siga siendo, como dijo el director del MoMA, el pequeño museo más bello del mundo.